Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, Digital. comunicación, redes sociales, todo esto y mucho más en Radio Live. Buenos días eh, o buenas tardes, que son ya las 12 del mediodía. ¿Qué tal? Bienvenidos a estos encuentros UGR en casa, aquí en Radiolab UGR. Estos encuentros que, como sabéis, hacemos desde casa, eh, para toda la universidad, para toda la ciudad, para cualquiera que nos quiera escuchar. Y en el que hablamos con diferentes eh, miembros, con diferentes personas de la comunidad universitaria granadina. Esta crisis eh, imprevista nos va a afectar a todos, ya nos está afectando a todos, aunque bien es cierto que a algunos más que a otros. Los datos, ese oro del siglo XXI y que nos sirven para medir la realidad, conocer qué está pasando, eh, son terribles, la verdad. El FMI prevé que la economía se desplome un 8% este año, que el paro se dispare hasta más del 20% y el empleo poco a poco se destruye a paso agigantado, especialmente en aquellas zonas que dependen de temas estacionales como el turismo. Si desde luego esto no es una guerra, los efectos de esta crisis se le van a parecer mucho. Ya que se habla tanto de que luego tendremos una economía de posguerra, algunas cosas van a cambiar, pero otras quizás no tanto. Por ejemplo, podríamos vaticinar que los efectos económicos van a afectar mucho más a unas clases sociales que a otras, que la desigualdad va a seguir siendo un factor relevante e incluso determinante, o que la política probablemente vaya a seguir enredada en esos discursos eh, polarizantes, superficiales muchas veces y cortoplacistas aunque sí hay algo de lo que podemos estar seguros y es que necesitamos cuidarnos en cuerpo y mente y tanto de manera individual como, como sociedad. Para hablar de estos efectos, de estas consecuencias, de esto y de otros temas, tenemos hoy invitadas, invitados de lujo. Eh, hoy tenemos con nosotros aquí en Radio Lab en estos encuentros UGR en casa, desde sus respectivas casas, eh, por un lado a Giselle García Ipola muy buena Giselle ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, encantada de veros. Muy bien, encantado también de tenerte por aquí. Eh, Giselle es profesora en Ciencias Políticas y experta en Comunicación Política, en Campañas Electorales y Comportamiento Político y Electoral. Además, es directora de la Casa del Estudiante en el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y eh, una apasionada de la comunicación y firme creyente, como reza, no sé si debe ser en, en tu Twitter, de que la única solución fue, is, es y será la educación y a ser posible pública y de calidad. ¿Qué tal Giselle? ¿Cómo estás? Pues estupenda, confinada como todo, en casa y bueno, llevando la situación de la mejor manera posible. Uh -huh. ahora, va, ahora hablamos, tenemos también con nosotros a Salvador del Barrio García, que es eh, profesor de Marketing en el Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. ¿Qué tal, Salva? Bienvenido tú también. Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a vosotros por responder Salva es también un buen amigo de Media Lab un buen uh -huh. conocido de, de todos los que forman parte de esta comunidad que es Media Lab UGR y Radio Lab UGR y él, bueno, ha sido varios años coordinador del Máster Interuniversitario en Marketing y Comportamiento del Consumidor y actualmente eres eh, director de Planificación Estratégica de nuestra Universidad de Granada en ese vicerrectorado en el que nosotros también estamos, que es Política Institucional y Planificación. Eh, Salva además eh, investiga sobre el tema de gestión de la comunicación integrada de marketing en las organizaciones, marketing digital y el estudio de la formación de capital de marca en organizaciones y destinos turísticos. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo, ¿Cómo estás por ahí? Hola, pues bueno, bien. Andamos por acá, como decía eh, Gisela antes, confinados o, como hablábamos también antes de entrar eh, en antena, confitados, ¿no? Sí. Y bueno, tratando de que esto pase lo mejor posible y, y esperando a que nos abran las la puertas para salir de nuevo a hacer la vida normal que teníamos ¿no? Aunque, aunque no sepamos si eso que era normal antes va a volver a serlo en algún mm, momento sí. pero bueno, hablaremos ahora de qué es la normalidad también y, mm. y por último tenemos también con nosotros a Cristina Sánchez González que es profesora de fisiología en las facultades de farmacia y de ciencias sí. Hola Cristina, ¿nos escuchas por ahí? Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? <ríe> Igualmente Cristina, eh, ella también es eh, miembro del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos en el Centro de Investigación Biomédica y del Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud y ha dedicado la mayor parte de su actividad investigadora a la nutrición y a la metalómica. Ahora me, me explicarás qué es eso de la metalómica. Además, es directora de secretariado de contratación en el vicerrectorado de personal docente investigador y, además, recién llegada a Twitter, que, que entre todos hemos dicho, Cristina, haz un Twitter, que te necesitamos también por ahí. Ay, Bienvenida, Cristina, la comunidad Twitter. Ay, ya, muchas gracias. Bienvenida a, al ecosistema Twittero eh, Gracias por participar también, Cristina, Ay, por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Tú, tú cómo lo llevas? Ajetreada no, ahí, ¿no? Sí. Como hemos escuchado antes con la familia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, frenético. Pero bueno, yo estoy acostumbrada a que mi vida es frenética. Ahora sigue siendo frenética de otra forma. Por lo tanto, es mi estatus natural. Así que, muy bien. Muy <ríe> bien. Yo, digo, yo estoy contenta. Y no me parece que esto sea una forma de vida inviable no. ni, ni dramática. Me imagino que a medida que se vaya aflojando un poco esto, las medidas seguir haciendo más llevadero. Y ahora hablamos de todo esto. Bien, bueno, yo lo vivo con, con una buena actitud. Sí, sí. Muy bien, bueno, eh, ya he preguntado cómo lo, lo estáis viviendo cada uno en vuestras casas, pero claro, la, la primera pregunta, la que normalmente lanzamos en este tipo de programa, es qué opináis de lo que está pasando. Ya llevamos una semanita, ya llevamos un, un mes, prácticamente más de un mes, eh, confitados eh, en casa, así que, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo veis la situación? ha cambiado mucho nuestra perspectiva desde que empezó todo esto a ahora que ya lo hemos visto lo, lo estamos viendo con un poco más de perspectiva ¿Quién rompe ¿Quién rompe el hielo? Venga, <risas> Eso es. ¿Quién rompe el confite? Venga, Giselle, por ejemplo. ¿Por qué? Me ha tocado a mí. <risa> pues a ver, lo comentábamos antes, ¿no? Cuando hablamos del confitamiento antes, un poco antes de entrar. Eh, yo creo que hemos pasado todos por varias etapas con respecto a esta situación, ¿no? Al principio, al principio un poco de perplejidad, no de decir. Todos pensábamos cuando veíamos las imágenes de China, ¿no? O de Italia. Eh, a todos nos llegó por WhatsApp ese vídeo de la policía pasando por una calle en Italia diciendo que no se podía salir y todos nos escandalizamos diciendo, bueno, madre mía, eso no podría pasar aquí. Bueno, pues dos semanas más tarde esto pasó aquí y está pasando, ¿no? Por lo tanto, al principio una situación como de alerta, de perplejidad, muchas muertes, colapso en hospitales, el sensacionalismo, los medios de comunicación haciendo otro juego, ¿no? Eh, por lo tanto, ha sido ese, ¿no? Luego, quizá, pues, un poco de rebeldía, de por qué tenemos que estar así, y ya yo creo que estamos un poco en una fase de adaptarnos a lo que nos toca. ¿Quién lo lleva mejor o quién lo lleva peor? Pues quienes hacían una vida más en la calle, ¿no? Pues aquellas personas, por ejemplo, que salíamos mucho, que íbamos al gimnasio, trabajábamos, tal y que cual, pues quizá lo llevamos un poco peor, ¿no? otros Otras personas, otros compis, pues que a lo mejor, como decía Chris, ¿no? Tenemos una vida frenética, seguimos teniendo una vida frenética, pero en el mundo online, ¿no? Pero gente que tenía niños, estaba más acostumbrada quizá a estar en casa, pues está de menos el salir al parque o a otro tipo de... De, de ocio, pero quizá la vida a los fines de semana era un poco más casera no era salir a tomarte una caña entrar, ahora va esto, ahora va lo otro ¿no? creo que nos estamos adaptando y creo que nos falta una fase por pasar que es la del estar derrotado el no poder más y el querer acabar con esta situación, creo que esa es la que tenemos incluso que retrasar nosotros eh, aunque sea controlándonos a nosotros mismos, porque esa fase llegará, es normal que llegue, pero es necesaria que la controlemos porque es necesario que estemos en nuestras casas Sí, yo coincido en que es un proceso que tiene varias fases, ¿no? Eh, la primera casi nos la tomamos casi casi como un parar máquinas, ¿no? Que a veces también incluso viene bien dentro de, del ajetreo diario que, que tenemos. Bueno, y lo veíamos casi como una, una posibilidad de, de, bueno, avanzar en nuestro trabajo, dedicar más tiempo a la familia, Claro, luego entramos en una segunda fase en la que yo creo que ya estamos en la que empieza un poco también incertidumbre sobre lo que pasará, de, de desánimo, ¿no?, de, de, y esto cuándo cuando terminará, que, que también afecta al estado de ánimo, ¿no?, y lo estamos empezando a ver también en la prensa con noticias de que gente empieza ya a estar desesperada, ¿no?, y luego nos queda una tercera fase que nadie queremos que venga, pero que bueno ya no ha adelantado los políticos, en concreto el presidente del Gobierno el otro día adelantó de que vamos a una tercera fase, quizá un poco diferente, pero que… Bien, en, en, esperemos que, que empiece a abrirse un, un poco la situación y al menos para que la mente también descanse de… de de la situación actual, ¿no? De cualquier, de cualquier forma también depende mucho de donde uno viva y donde uno esté, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la, la suerte de vivir afuera de Granada, en el área metropolitana, una casa independiente que tiene un poquito de terreno y la verdad es que se hace mucho más llevable, me imagino, que estar en Granada en un, en un piso eh, es, es mucho más complicado, ¿no? Así que, bueno, cada uno yo creo que lo está viviendo de una manera bien diferente, ¿no? Bueno, yo, no sé, yo quizás soy, ve, veo las cosas con, no sé, con mucha positividad, yo creo, a ver, yo creo que aquí todo radica en el autocontrol emocional, yo pienso, estoy convencida de que la víscera más potente que tenemos es, es el encéfalo, y nosotros desde, desde el cerebro controlamos nuestra emoción, la parte, eh, controlamos, eh, todo, todo nuestro. Llegamos incluso a convertir el entorno. Entonces, todo el esfuerzo tenemos que focalizarlo en concentrarnos, en encontrar la, el lado positivo de, de toda esta situación, recurrir a nuestra capacidad de adaptación que es, muy, que es grande. Y, y reenfocarnos, pues reenfocar, reenfocar nuestra rutina, re, eh, reenfocar nuestros procedimientos y yo creo que es viable, yo creo que esta situación, hombre, no es la deseable pero es viable, yo creo que la podemos mantener cierto tiempo y, y tiene muchas ventajas, yo le he ido sacando mucha punta a, toda, a, a estas semanas que han pasado y lo veo como, no sé, algo que no me gustaría que se perpetuara por supuesto pero, pero que estoy que estoy le estoy sacando muchas mucha ventajas a esta situación no lo sé, y todo está en la cabeza, todo está en la cabeza. Claro, también nosotros estamos desde una perspectiva un poco eh, privilegiada, porque nosotros, bueno, pues somos funcionarios, eso desde el plano laboral facilita mucho, bueno, sí, sí, sí, sí. o sí, sí. el en, en tránsito. Hacia, bueno, bueno que, pero nuestra nuestra situación profesional, la universidad, es un, es un, la universidad de Granada es una institución muy robusta, nuestros puestos de trabajo creo que no corren peligro los de ninguno de nosotros, y eso nos da una... Eh, una, una calma, una paz interior para afrontar esta situación que entiendo que es radicalmente diferente a aquellos trabajadores que ahora mismo están eh, pues, bueno sin poder eh, llevar a cabo su actividad y no es por lucrarse, es porque tiene una familia que, que mantener y eso cambia radicalmente la perspectiva. totalmente de acuerdo, sí. Sí, sí. sí. Claro, es que yo creo que aquí la diferencia... Eh es un poco, y yo sí quería hablar y reflexionar con vosotros, que sois dos magníficos profesionales, pero sois también bueno, tres magníficos profesionales, pero sois también tres magníficas personas, ¿no? Yo creo que esto, sí si nos tendría que, que enseñar, y Cristina, se nota que tú eres una científica de verdad, <risa> cuando nos hablas de, de todas estas cosas, ¿no? Y le pones un poco de ciencia a esto, ¿no? Nosotros, desde las ciencias sociales, claro, la estructura social, es que ahora estamos viendo cómo esa estructura social, cómo las clases sociales que nos habían contado que estaban muy desdibujadas, no están tan desdibujadas dibujada, es estructura social pura y dura. Estamos viendo cómo la brecha digital y cómo las desigualdades económicas hacen que niños y niñas puedan seguir eh, eh, asistiendo al cole y hay niños y niñas que no pueden asistir al cole. Claro, eso pone encima de la mesa, como, como bien decía Cristina, dos perspectivas completamente diferentes de cómo se está pasando esto. Si tú tienes eh, que salir a trabajar o no, pues puedes guardar un aislamiento social o no. Es que hay gente que le encantaría, porque puede que sea muy hipocondríaca, y le encantaría guardar un, un aislamiento social por su propia tranquilidad mental y no puede hacerlo porque tiene que salir a trabajar. Entonces yo creo que estas sí son las cosas en las que nosotros deberíamos reflexionar como sociedad y de manera conjunta en qué hemos hecho mal. Porque digamos que la vida nos está dando una tregua no para pensar y para poner encima de la mesa cuáles son los retos que tiene la sociedad, ¿no? que pensemos, conocemos realmente a nuestra familia, en el modelo de vida que teníamos conocemos a nuestra familia. Yo al menos estoy descubriendo, a mí el confinamiento me ha pillado con mi familia y yo estoy descubriendo cosas de, de, de mi familia que no conocía y supongo que ellos de mí también, porque al final todos buscamos como aislarnos en ciertos momentos, ¿no? En, en hacer cosas o ahora el consumo que hacemos incluso del ocio. Pues cada uno ve una serie y a lo mejor no se venía en común. Y ahora pues nos estamos obligando, ¿no? A, venga, vamos a ver una peli todos juntos, vamos a hacer no sé qué todos juntos, que es un punto de encuentro que efectivamente que llega también a veces a su punto de saturación, de decir yo no puedo más y voy a bajar la basura aunque sea, pero que creo que es necesario que hagamos esa reflexión en profundidad, ¿no? en, en, en mirar y en revisar los modelos de producción. ¿Realmente estábamos en lo, en lo adecuado? ¿Estábamos yendo hacia un modelo sostenible en términos sociales? En términos económicos parece que sí, ¿no? Pero ¿es rentable? ¿Es rentable en términos sociales que padres no vean a sus hijos porque tienen jornadas laborales eh, infinita ¿de verdad queremos ese modelo social en las sociedades que estamos construyendo? no sé yo me preguntaba un poco esto Salud, se algo. Eh, yo quería preguntar si esto eh, es como una especie de, de test que tenemos que pasar es decir estamos hablando Cristina no decía esto de que el cerebro no tenemos que manejarlo todo desde el cerebro claro pero el cerebro también nos juega a malas pasadas, ¿no? Conocemos los sesgos que tenemos que manejar, eh, por ejemplo, ¿no? Las, las noticias falsas se aprovechan de ese tipo de sesgos y ahora, si cabe, es más fácil todavía, ¿no? Entonces, esto es, esto que tiene que ver con este concepto tan actual, la resiliencia, nos está poniendo esto a prueba nuestra capacidad para adaptarnos a, a este tipo de situaciones, o simplemente tenemos que aceptar, pues que en situaciones de incertidumbre no podemos manejar todos los, todas las variables, todos los factores, y tenemos que acostumbrarnos a adaptar como podamos, ¿qué creéis? Bueno, yo era, yo era este tiempo atrás un poco, mmm, me, re, me rechinaba el, el concepto sociedad del bienestar, me ha rechinado mucho, o, eh, no lo sé por qué desde siempre, porque vamos a ver, nosotros somos un animal más dentro de un ecosistema, entonces, eh, ¿por qué pensamos que nuestro bienestar tiene que ser tan, mmm, tan idílico? Es verdad que tenemos que, que te, mantener una calidad de vida eh, mínima, ¿no? O sea, eh, asegurar unos mínimos, pero es verdad que, que tampoco teníamos por qué estar aspirando a un grado de perfección suprema, digámoslo así. Entonces... Estamos acostumbrados, íbamos progresivamente acostumbrándonos a ese bienestar y todo, eh, exigencia hacia mejorar. Y, hombre, eso es, eso es lo correcto. Siempre la tendencia debe ser a mejorar, nunca empeorar. Pero eh, la vida no, no tiene por qué ser tan, tan fácil como nos, como nos planteamos, sino que tenemos que hacer un esfuerzo. Por pues, por ejemplo, esto esta situación ¿a ¿qué nos ha conducido esta, a esta situación? pues A lo mejor un, una deficiente medida de higiene. Porque hemos descuidado la higiene. Fíjate, no sabíamos lavarnos las manos. Tal cual. Pues no sabíamos que teníamos manos. Año 2020, los coches vuelan. No, hay que aprender a lavarse las manos. Ya. Sí, sí efectivamente. Es que... Y, y entonces es como eh, que mmm, te, tenemos que, efectivamente tenemos que acostumbrarnos a vivir en, en situaciones no, no tan favorables, a veces desfavorables, como el, como es el caso. Y no por eso tenemos que abandonar la vida o dejar las ganas de vivir o dejar de luchar o dejar de eh, querer mejorar, sino que tenemos que apre, acostumbrarnos a vivir en situaciones más más favorables y más desfavorables. Pues no, afortunadamente vivimos en un país... ...donde sí es una realidad el estado del bienestar y aspiramos a más... ...pero hay otras eh, poblaciones humanos, humanos como nosotros... ...que viven en una situación mucho más desfavorecida... ...y ellos luchan por vivir cada día... ...y entonces nosotros pues que, mm, ...nuestra calidad de vida... ...bueno pues se ha visto resentida en, cierto, en cierta medida... ...pero no tanto, nosotros estamos cómodamente en nuestro hogar... ...no todo que es verdad que esto está azotando a unos más que a otros... ...pero bueno... Eh, en nuestro entorno creo que no es justo que nos quejemos en exceso de una situación así. Yo creo que nos podemos adaptar, podemos continuar y aguantar hasta que esto acabe y hacer lo posible y sin entrar en drama, ni, ni caer en procesos psicológicos. ni Sin ni ser puede... pesimistas o especialmente derrotistas, ¿no? Sí, sí. sí yo yo calificaría la verdad, es que el momento que estamos viviendo como, como un momento histórico, ¿no? En el sentido de que yo creo que nuestras generaciones... Uh, de, de nosotros cuatro en concreto, vaya, por lo menos la, la, la mía quizás soy el más mayor de, de los cuatro, ¿no? Pero eh, este, eh, esta situación no lo hubiéramos imaginado, ¿no? Eh, a mí me queda por ejemplo bastante lejana determinadas situaciones históricas como por ejemplo la transición pudiera ser no que, que yo la, vi, la, la viví de, de, de pequeño. ¿no? Ahora que y... se habla tanto de los pactos de la Moncloa, por ejemplo sí Claro, claro, claro. y entonces estamos viviendo yo creo que un momento histórico en el que recordaremos a lo largo del tiempo ese tipo de momentos que pasarán a la historia, que se escribirán en, en los libros que jamás hubiésemos, hubiéramos pensado que esto no iba a ocurrir a nosotros en nuestra sociedad, en una sociedad tan avanzada, con la ciencia tan avanzada, con magníficos hospitales, sistemas sanitarios, y, que, y ver la mitad del planeta, no sé, el otro día hablaban de dos terceras partes o, o, o la mitad del planeta confinada, ¿no? Veo unas imágenes de Madrid, París, Nueva York, ¿no? Lo que es Nueva York. Eh, eh, Times Square ¿no? cuando uno ha, ha estado ahí eh, parecen hormiguitas y, y ahora vi imágenes todo vacío. la verdad es que nunca nos hubiéramos imaginado esto ¿no? aquí la cuestión que también planteaba Giselle yo creo que, y, y creo que ahora lo, comanta, lo comentaremos más adelante es, esto en realidad va a ser un, una disrupción va a cambiar nuestra vida va a cambiar la, la, la sociedad tal y como la conocemos o, o va a seguir todo igual. Yo, en ese sentido, ahora lo comentamos y más adelante, o, yo, yo, yo soy bastante pesimista, la verdad, en cuanto a que, como dicen muchas voces, que esto va a ser un antes y un después. Yo, yo creo que no, yo creo que va a ser un... Desgraciadamente, ¿no? Un punto y seguido, prácticamente. Y cuando todo esto termine, volveremos a nuestra vida diaria, a nuestros problemas y... Quizá nos queden algún aprendizaje de lavarnos continuamente las manos, tomar algunas medida, pero conforme vaya pasando el tiempo iremos relajando esas medidas y, y creo que desgraciadamente volveremos, volveremos a a las crudas realidades siempre, ¿no? por lo tanto, yo soy pesimista ¿no? y el debate que, que comentaba Giselle eh, sobre el cambio social que debe de producirse eh, a raíz de esta situación, eh, no sé cómo lo veis vosotros, yo, yo, yo no soy muy optimista en ese sentido. Yo no sé, eh, Salva, estoy completamente de acuerdo contigo y, y creo que estamos mucho más acertados todos y con todos los colegas con los que hablo, ¿no? Y fundamentalmente con gente que se dedica a las ciencias sociales, ¿no? <ríe> estamos muy de acuerdo en el diagnóstico, en ver y en saber determinar cuáles son los problemas, pero es cierto que en el pronóstico no, no tenemos ahora mismo, no podemos ser eh, predictivos, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? A mí me hacía, me hacía reflexionar un poco lo que decía Cristina al final, y lo que estabas diciendo tú un poco ahora, Salva, eh, y era fundamentalmente una cuestión, eh, esta situación pone de manifiesto la ansiedad que genera eh, esta situación, pero porque nos hemos metido en unas dinámicas de inmediatez de la cultura de la inmediatez, ¿no? Las redes sociales además no son más que esto, ¿no? El fruto de eh, lo inmediato. ¿Qué es noticia ahora? Eh, los hashtags, ¿qué es noticia? Eh, trending topic, ¿de qué se está hablando en este momento? Absolutamente todas las redes sociales tienen ese marco conceptual, ese marco cognitivo, ¿no? Y todos nos hemos acostumbrado muy fácilmente a entrar en estas lógicas, ¿no? Cuando entramos en estas lógicas nos olvidamos de que cuando, por ejemplo, estudia, eh, los estudiantes estudian las diferentes materias que nosotros mismos impartimos en los grados en la universidad, pues ya no hace falta que, que profundicen en el aprendizaje, en el conocimiento, en cómo llegar a entender un concepto, porque directamente lo ponen en Google, mientras incluso a lo mejor tú estás hablando en clase, no lo ponen en Google y ya tienen la respuesta de manera inmediata. Claro, esta situación de tantísima incertidumbre, yo creo que pone de manifiesto lo que lo que decía ahora mismo tú, Salva, ¿no? y es que rompe absolutamente todo lo que todos los patrones cognitivos que habíamos seguido durante mucho tiempo y que habíamos estado construyendo no, claro, esa disrupción eh, está y existe no. ¿cómo vamos a salir de esa disrupción? pues obviamente es lo que en la actualidad no creo que sepamos casi ninguno de nosotros en momentos más optimistas pensamos que debe servirnos para, para entender esto de otra manera no, intentar pues esas estructuras sociales esas clases sociales no, intentar paliar todos estos, todos estos efectos negativos pero evidentemente, claro no lo sabemos y al final uno tiende a cuestiones que ya tenía conquistadas, ¿no? Eh, pues seguir manteniéndola y quien, no sé, quien está haciendo negocio de esta pandemia, ¿no? Pues probablemente pues va a querer seguir haciendo negocio con los negocios que, que buenamente mmm, tengan ¿no? Lo que pasa es que yo creo que sí es importante y los niños que sí creo y fundamentalmente... Cris, que sé que, Cristina, que sé que tiene dos niñas más pequeñas, salva tú también, pero tus hijos son más. Sí, más los niños son más creciditos. ¿sí? <risa> ¿En cómo se están tomando esto? Porque, claro, nosotros podemos hacer una, una reflexión más, más consciente, pero es que los niños. Y las niñas, eh, la reflexión que van a hacer probablemente será totalmente distinta, ¿no? Eh, oí ayer el la SER y hablaban de cómo, cómo van a llamar a la generación que están haciendo ahora, ¿no? Y hablaban de los pandemias como posible <risa> término, cómo van a llamar a los niños que están ahora en pleno confinamiento, ¿no? Y que van a desarrollar su vida en un mundo en el que a lo mejor podemos llegar a conseguir eh, lo que teníamos, ¿no? Y un estado normal en el que podamos salir a la playa o a tomarnos algo sin tener... Lavándonos mucho las manos. Pero eso si, no va a llegar mascarilla. en el Exacto. Pero eso no va a llegar en el corto plazo. No. Porque... Cualquiera que sepa un poco de esto, o al menos cuando no sabemos, eh, nos rodeamos de, de científicos, de grandes científicos, ¿no? Que sí saben de esto y te dicen que, que bueno que, que las pandemias son lo que son y que el aislamiento social, no a lo mejor de manera tan estricta, pero vamos a tener que estar un tiempo y hasta que controlemos la, la pandemia va a pasar un tiempo. Entonces esa certidumbre que ciertas generaciones necesitamos, que vemos que no dan, hace también o, o incide en una crisis política. Eh, cada vez más grande y, una, y un descrédito de las instituciones que creo que es peligrosa Sí, pero pero fíjate que es verdad lo que comentas pero vamos a pensar en un horizonte temporal de, de un año, ahora pensamos un mes, dos meses, tres meses obviamente, todos son incertidumbres pero en el momento en el que uh, la ciencia haya sido capaz de conseguir una vacuna que se habla de un año vale e incluso medicinas antivirales, que parece que empiezan ya algunos a funcionar. Pues, como bien dicen los, los expertos en en, este, en pandemia, pues al final esto pasará como han pasado otras pandemias, el virus quedará con nosotros como algo residual, como cualquier otro virus, y posiblemente... La, la, la, la vida seguirá siendo la, la misma que, que, que teníamos ¿no? pero la cuestión que yo planteaba era, era que si esto supondrá en realidad un cambio social o un cambio incluso eh, económico eh, yo el otro día leía, y yo lo recomiendo, un artículo en El País, eh, se, se llamaba Contra el optimismo, claro, cuando uno ve ese título te llama mucho la atención, ¿no? Y además está escrito por un, por un científico, creo que mismo Chris lo, lo conoce, de biología molecular, Javier San Pedro, que a su vez es columnista habitual de, de, del país. Y la verdad es que cuando lo leí me, me, me hizo reflexionar mucho, ¿no? porque Mm, caía en ese pesimismo que yo antes comentaba y decía que tenía argumentos, él decía que él tenía argumentos mm, de que eh, afirmaba que a muchas personas y, y, y que los políticos hoy en día hablan pues, eso, de que eh, se generará un mundo post-pandémico, eh, que cambiará las prioridades políticas, económicas, sociales. Y él decía que, que no lo veía, ¿no? Que, que nos olvidaremos cuando esto pase, tengamos una vacuna y el problema ya haya terminado, nos olvidaremos de, del famoso coronavirus eh, y, y, y incluso los daños económicos sí que van a quedar. Y van a quedar por bastante más tiempo, desgraciadamente. ¿no? Y seguramente va a quedar la desigualdad o se va a hacer mayor la desigualdad entre las clases bajas y media, durante mucho más tiempo. Años, Sí, sí, por supuesto, durante mucho más tiempo. Otra cuestión, seguiremos… ¿Los políticos seguirán, ahora que se llenan la boca con la palabra ciencia, seguirán apostando por la ciencia como han apostado hasta ahora? pues sí, van a seguir apostando igual que han apostado hasta ahora, que es prácticamente nada. O sea, nada, eso, claro. Nada, claro. nada. Y seguirá siendo, si hay que recortar, lo primero que van a recortar va a ser en ciencia y en educación, por mucho que digan ahora, porque la crisis económica pasada, desgraciadamente, aprendimos muy poco, aprendimos muy poco en cuanto a, a desigualdad, en cuanto a empleo, y, y bueno, y un buen ejemplo estamos viviendo ahora en el corto plazo, y es que es tristísimo lo que está ocurriendo a nivel de la Unión Europea, eh, y que ahí es donde están nuestros representantes políticos, y ellos no han aprendido absolutamente nada. Entonces, a mí, lo que me... Eh, sé que vamos a salir de esta, tardaremos dos meses, tres meses, pero el coronavirus lo vamos a, a superar, claro que sí, porque la ciencia está puesta en ello. Pero la parte de desigualdad social y económica, eso sí que preocupa muchísimo más, ¿no? Y, y, y, y en ese sentido, pues yo soy también bastante optimista, como este como este columnista ¿no? del país. Bueno, en el plano científico no sé si tenemos tantos motivos para tranquilizar, para encontrar no. la solución a este problema en la ciencia, porque pensar que hay que hay enfermedades que no tienen curación hoy en día. Nadie nos ha dicho que esta vaya a tenerla. ejemplo, el virus del SIDA es otro virus, tiene otro mecanismo de acción, pero no tiene cura. Entonces, creo que no deberíamos confiarnos en que, bueno, que los científicos están débilmente financiados y están eh, maltratados, digámoslo así, en unos países más que en otros, por, no, por desgracia en el nuestro mucho, eh, pero bueno, ellos están todos trabajando y ellos van a encontrar una, una solución pronto. Bueno, pues eso está por ver y, y está por ver en este, en este virus que se plantea ahora y está por ver en futuros virus o futuras bacterias o futura, Eventos que pudieran ocurrir en el futuro y eso, para atajar eso, necesitamos una sólida inversión en ciencia, necesitamos, sí, lo mismo no, que necesitamos no, cuerpos de seguridad, necesitamos cuerpos de científicos, que no, que, que, que un científico que no ocurra como ocurre, que un científico se forma, eh, porque tiene la suerte de conseguir una beca en las fases tempranas de su carrera investigadora y una vez que se ha formado no encuentra salida y cambia de gremio, cambia de país o abandona. Entonces, eso es lo que no debe pasar, porque no tenemos un cuerpo de científicos robustos, sólido en este país, por desgracia. Entonces, que ahora entre todos, porque es un, es un virus que afecta a nivel mundial y entre toda la comunidad científica internacional, vamos a intentar buscar y a lo mejor conseguimos. Pues muy bien, pero eso no quiere decir que podamos atajar este ni otros futuros eventos que pudiesen ocurrir. Entonces, necesitamos un cuerpo de científicos sólidos como tenemos un cuerpo de sanitarios como tenemos un cuerpo de seguridad un cuerpo de científicos y necesitamos laboratorios dotados laboratorios dotados de instrumental y financiación porque necesita, se necesita también cash dinero dinero líquido para hacer los experimentos es que ahora mismo por ejemplo que es cuando más duele el problema porque es cuando más eh, severamente está azotando pues ahora mismo, a mí se me ocurren eh, eh, investigaciones que sí. podría poner en marcha y no puedo hacerlo porque no hay liquidez inmediata, porque se necesita ahora. Entonces, confiar tanto en la ciencia, pues un poco confiar como en la... No sé, como en los santos. Pues exacto. Yo lo que sí creo, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Cristina, suscribo y creo que las cuatro personas que estamos ahora mismo hablando suscribimos absolutamente tus palabras porque creo que somos personas de ciencia y, y Un sabemos... Un ejercito de científico. Permanente. Efectivamente. Eso es lo que, lo que necesitamos. Y obviamente, en esa cultura de la inmediatez, del cortoplacismo del que hablaba Salva, claro, la ciencia no se ve en el corto plazo, la ciencia se ve en el largo plazo. La ciencia, los proyectos de investigación se ven a lo largo del, del tiempo, por eso es necesario. Pero yo, Salva, con respecto a lo que hablábamos antes... Eh, precisamente porque hemos visto que lo único que nos puede salvar de esta crisis es la ciencia, eh, precisamente por eso eh, es cierto que el aprendizaje, yo no sé si va a ser, o sea, yo, yo creo que deberíamos aprender. Estoy contigo en el que a lo mejor aprendemos a peor, que ese es el gran riesgo, porque a mí, por ejemplo, me, yo siempre me voy a mi ámbito y los que me conocéis lo sabéis, pero a mí, por ejemplo, me llama... Poderosamente la atención Como nos estamos cuestionando La democracia eh, Todavía en bajito todavía Pero oye que cuando dicen Claro es que China sale de esto con menos muerte Y de mejor manera Porque claro como es una dictadura Pues claro le podían controlar a toda la población Le pusieron prácticamente un GPS Nadie salía tal y que cual Oye que nos estamos cuestionando Cosas serias, queremos volver a un estado autoritario a eso es a lo que me refiero y en ese sentido sí soy pesimista porque creo que están más en riesgo, más que nunca, todas las instituciones o todos los avances que hemos hecho en términos sociales. Claro que creo que hay una desigualdad enorme. Lo que me preocupa es que de esta crisis no aprendamos y vayamos a peor y que el racismo pegue un repunte. Es que hay gente que está siendo tremendamente racista. ¿Por qué? Porque parece que la pandemia se inicia donde sea. Eso es fundamentalmente a lo que, a lo que me refiero. Eh, que probablemente no aprendamos y no tengamos un ejército de, de científicos, con toda probabilidad, porque sabemos luego cómo funciona, pero precisamente, Salvador, es lo que tú decías, de la crisis de 2008, salimos, porque al final los ciclos no hace que salgas, pero ¿cómo salimos? Creo que nos debemos como sociedad una reflexión. O sea, salimos de una crisis económica provocada por, por el ladrillo y nos metemos eh, en otra crisis que vendrá y apostamos todo al turismo. Pero no pensamos en qué modelo de turismo, pensamos simplemente en... ...construir parques de atracciones... ...que es lo que se están convirtiendo las ciudades... En par ...fundamentalmente Granada... ...que es la ciudad que compartimos todos... no ...en un parque de atracciones... ...donde prácticamente es inviable vivir en el centro... ...porque es un parque de atracciones para turistas... ...porque Granada parece que vive de eso... ...Jolines, vamos a apostar por la ciencia... ...que es que además tenemos una grandísima universidad... ...unos grandísimos institutos de investigación... ...que están a la vanguardia en este sentido... ...me gustaría que Cristina hablase de esto... ...porque es que creo que podemos ser mucho más de lo que somos en áreas que son punteras. Y ese en el trabajo en el que en el que está la universidad hoy y en el que creo que debe estar, ¿no? Pero que también un poco la sociedad adquiera esa conciencia, ¿no? De decir, oye, que podemos, además de tener bares de tapas, podemos tener otro modelo, otro modelo económico que mueve también muchísimo dinero y que hace que podamos estar a la vanguardia de la ciencia y de la investigación. No solo en nuestro país, sino en el mundo y sí, ojalá, ojalá cale el mensaje, pero no sé, yo mmm, soy un poco, en ese sentido, fíjate, en la humanidad me, de, me ha decepcionado ya demasiado. <risa> <risa> y, y aunque ahora mismo estamos motivadísimos que nuestros héroes son los médicos, son los camioneros, son los científicos y eso, eso creo yo que en tres días se nos han olvidado todo ello, se nos olvida la... La sanidad pública, la, se nos olvida que existe un científico, y, y el esfuerzo que han hecho el resto de gremios en esta situación. Y pienso que, que volveremos eso, al dinero rápido, el dinero fácil y rápido. Bien. ¿Y cómo lo conseguimos? Con los parques de atracciones que decía Giselle, las ciudades reconvertidas en parques de atracciones para que en fin de semana repercutan algo de dinero siempre en el mismo sector, y un país de, eh, débil debilitado con, como, como, como se ha demostrado, que, que sin prácticamente capacidad ninguna de respuesta, ninguna capacidad de respuesta, dependiente absolutamente de, de otros países que a su vez no pueden ayudarnos porque tienen el mismo problema. Y, y esto, bueno, pues nada, cuando poco a poco vayamos saliendo de esto, pues se nos irá olvidando y se acabó. Me imagino que incorporaremos algunas costumbres que me, cuando algo cala muy, muy fuerte pues como por ejemplo el lavado de manos o la, esa eh, conciencia que espero que en, en to, de, todos nosotros haya calado algunas las causas que originaron la pandemia, pues entonces vigilaremos mucho que esas causas no vuelvan a repetirse, me imagino pues como a la, como a mmm, generaciones anteriores que vivieron otro tipo de catástrofe y entonces se, se motivaron mucho y todavía arrastran a los abuelos que todavía conservamos, arrastran costumbres del pasado, de que vivieron en, no sé, a lo mejor la guerra, la posguerra, lo que sea, y arrastran desde entonces, pues me imagino que a nosotros nos calará así también, y a los niños, pues habrá costumbres que estamos incorporando ahora mismo que nos acompañarán el resto de la vida y eso sí permanecerá, pero luego poco a poco, pues nos iremos relajando y, en, y olvidando y olvidando que, que, que los pilares sólidos de un país son otros diferentes a los que creemos, que no nos aportan dinero líquido, inminente pero que son los que soportan el país y aquí me gustaría hacer un paréntesis y eh, es que deberíamos mirar a los países subdesarrollados, deberíamos mirar un poquito más hacia el sur, por una, por una razón meramente egoísta. Yo sé, eh, por desgracia, sé que esos países no hemos sido capaces de atajar, por ejemplo, el hambre u otras enfermedades en ellos, porque no nos importan lo suficiente, claramente. Pero en este caso, mmm, si... ...de verdad queremos salir de esto, tendremos que mirar hacia esos países... ...porque el virus no conoce fronteras y el virus eh, va para allá... ...y luego volverá, estamos en un mundo globalizado... Eh, la movilidad es absoluta entre países, entonces el virus mmm, vamos a tener recidiva y recidiva va a ser recurrente porque va, va a venir eh, eh, si, no, no, si no conseguimos erradicarlo absolutamente y eso implica también a, lo, a estos países eh, el virus va a volver entonces deberíamos echar una mirada hacia ellos por desgracia ha sido una mirada egoísta porque eh, lo que buscamos finalmente es el bienestar nuestro de nuestras sociedades desarrollada pero... Mientras no miremos hacia allá, no, sale, no vamos a salir de éxito por una vez. Oye, yo, yo estoy también muchas veces en esa montaña rusa que decía Giselle, ¿no? Hay días que estoy más pesimista, hay días que estoy más optimista. Veo que el ambiente general parece que es un poco pesimista, ¿no? Por lo que me contáis un poco, por lo que dice Salva también. Pero eh, voy a intentar darle un poco la vuelta. Eh, a pesar de que, ya sabemos, ¿no? El capitalismo es un sistema capaz de hacerse con este tipo de situaciones y, y continuar adelante y continuar esos mecanismos. Pero a pesar de todo, eh, creéis que no hay, hay cosas que se van a poner en valor, no, es decir, que, que esto al final nos va a dejar un pozo. No sé, lo que decía al principio, los cuidados. ¿No creéis que, por ejemplo, ahora vamos a poner eh, más atención en nuestro cuidado personal y quizá también en el de, el de los demás? No sé. La pregunta que os quiero lanzar es, ¿Qué cosas o qué temas, qué ámbitos de la vida creéis que se van a poner en valor a partir de ahora? Por buscar también un poco el punto positivo. Sí, no, tiene que haber. Va, va. Tenemos que aprender de esta situación, a pesar de, de esa situación de, de pesimismo en la que todos ahora estamos. Es verdad que no, no, esto no va a suponer una gran disrupción de la sociedad, eso yo creo que no. Pero sí que vamos a, a aprender y a valorar más determinadas cuestiones. Vamos a valorar más, por ejemplo, un abrazo, ¿no? que antes lo dábamos especialmente en nuestra sociedad. ¿no? De, eh, eh, la sociedad en latina, Italia, España, especialmente... Eh, un, una de las razones que se argumenta del por qué puede, pues, el contagio puede haber sido más rápido precisamente pues, por nuestra cultura. no Nos gusta abrazarnos, nos gusta besarnos, eso, eh, bueno, pues quizás... ¿Os veis habido... saludando como los orientales, así bajando la cabeza en algún momento o no? Yo creo que a eso no, llega, yo creo que a eso no llegaremos. ¿no? Al principio a lo mejor, no sé. Pero sí que es verdad que el tema de las distancias siempre lo, lo tendremos ya en la mente, por lo menos a medio a medio plazo valoraremos por ejemplo ese abrazo valoraremos por ejemplo estar más tiempo con nuestra familia como decía antes Giselle, no con nuestros padres nuestros abuelos ¿no? que son seguramente los que más están sufriendo ahora no y de los que más nos acordamos eh, eh, evitamos yo llevo ya bastante tiempo todos los días me conecto por por videoconferencia con mis padres, ¿no?, pero eh, da uno miedo a acercarse incluso para llevarle la, la, la compra o, o, o, o cualquier cosa que, que necesita. Entonces, valoraremos más también esos eso abrazos, esas personas, la amistad. La libertad, esto nos está también poniendo en, en, en juego una palabra, ¿no?, como es la, la libertad que, que ahora la vemos restringida, ¿no?, por esta, por esta situación. Y en cuanto al tema económico que, que antes comentabais, eh, a ver, la verdad es que es un problema de, de, de, de diversas aristas, ¿no? porque es verdad que la, la, la sociedad española en los últimos años se ha, se ha construido en buena parte a través de, del turismo, ¿no? eh, representa aproximadamente un 15%, tampoco es que todo, ...que, que, que toda la riqueza del país esté basada en el turismo. Quizás es lo que más se ve, ¿no? Pero en realidad, en términos de piso, lo representan en a un 14 o un 15%. Eh, luego está todo el tema del comercio y algo muy importante también... Eh, eh, ...tenemos importante industria, la industria textil somos punteros... ...la industria automovilística eh, de, de producción de automóviles somos, eh, somos punteros... Eh, ...determinados servicios básicos como financieros, en puertos, aeropuertos... Quiero decir que no, no, no, no todos lo hemos dejado, no, no, no toda la riqueza de un país la, la hemos apostado al, al, al turismo. Es verdad que España es un país eh, muy turístico. El problema es que cambiar esto eh, no, no se puede hacer ni en el corto ni en el medio plazo. Es, es bastante complicado. Que la sociedad, eh, parte de, de la sociedad cambie del modelo donde el 15% sea de turismo y, y, y donde un 0,5% depende de la ciencia, pasemos a un modelo mucho más equilibrado, eso, eso cuesta generaciones, porque eso implica empezar a actuar desde la educación primaria hasta la educación secundaria y, por supuesto, en la universidad. ¿Hay que dar paso en ese sentido? Por supuesto, por supuesto que sí, y desde ya con mayor in inversión en, en, en investigación. Y, por supuesto, ahí tenemos que retomar y, y repensar qué modelo de, de turístico queremos. ¿Un turismo de calidad que aporte valor y recursos a la sociedad o un turismo basado en simplemente en... en, en, en en, en, en la cantidad de personas y, y, y poco más, ¿no? Claro que hay que repensar también también todo eso. Pero claro, eso implica también qué hacemos con la gente que vive de los restaurantes, de los bares... de Claro, es que... Por eso decía que era un problema con, eh, con mucha lista. Y, y finalmente, una puntualización que, me quis, que, que quisiera hacer es que lo que sí deberíamos de, de haber aprendido la sociedad eh, eh, en España y en España en concreto y, y Europa es eh, no podemos no podemos actuar únicamente en términos de coste o pensar solo en términos de coste-beneficio en cuestiones clave como por ejemplo la sanidad. No puede volver a ocurrir que ante una crisis sanitaria como la que tenemos en la actualidad, los países europeos eh, o, o occidentales en general, no tengan reservas estratégicas de material sanitario. No puede ser. ¿Por qué? Porque le hemos cedido toda esa producción a China, por, a China, Asia, Taiwán, Vietnam, por cuestiones de coste era mucho más barato traer una mascarilla o, o un respirador de China que producirlo aquí. Eso es lo que no puede, eso es lo que no puede ocurrir. Y ahí yo creo que ahí sí que vamos a aprender, al igual que las países tienen reservas estratégicas de oro, de divisa o reservas estratégicas de incluso de petróleo de, o de energía, de gas, etcétera. Tenemos que tener una reserva estratégica de este tipo de, de material, para que no nos pille como nos ha pillado, que, que la verdad es que ha sido una vergüenza, ¿no? Para, para, no solo para España, yo creo que para todos los países, ¿no? Desarrollados que haya ocurrido eso. Pero yo aquí creo que tenemos que tener en cuenta una cuestión que lo apuntaba antes Cristina, y creo que es fundamental. Primero, los frágiles que somos y los, vulnerab y los vulnerables que somos, que sí. hemos creído que éramos muy absolutamente. Éramos la, eh, eh, la la, la primer, aquí? Los primeros del mundo. Claro, la... efectivamente. Pero por otro lado, otra cosa, y lo apuntaba Cristina eh, es que no sabemos la siguiente pandemia que probablemente se producirá cómo y en qué términos va a ser. Esta parece que es respiratoria y que se comporta y que tiene una conducta de una determinada manera y entonces ahora estoy segura, esto como con la gripe A pasó, que los gobiernos se inflaron de comprar, de comprar Tamiflu y, y un montón de vacunas, ¿no? que al final no sirvieron para nada, pero... Eh, ahora yo estoy segura que el cargamento que vamos a tener de mascarillas, de respiradores, va a ser enorme. Pero ¿y si la siguiente eh, bacteria o virus o pandemia la provoca? ¿Es o, o es un terremoto? Efectivamente, es que no lo sabemos. Entonces, por eso creo que hay que ser cauteloso y, y, y por esa la inversión en ciencia. Y yo sí quiero hacer, o sí quiero ser un poco más optimista en una cuestión. Yo sí creo, y hablando un poco de políticas públicas porque me pongo un poco mi traje de politóloga, ¿no?, <risa> o de científica social. Yo sí creo que, por ejemplo, hay una cuestión que, que la ciudadanía o que los individuos hemos aprendido, y es que la sanidad privada, ¿para qué? Porque sabemos que lo que nos saca de una sí, parte es la sanidad pública. Eso no hace falta que nadie se lo diga a ningún ciudadano, porque sabe que cuando hay un problema de verdad, donde uno tiene que ir es a un hospital público. También creo que deberíamos desmitificar a los sanitarios y a los científicos, no son héroes, son trabajadores, no son héroes y necesitan protección y necesitan tener condiciones de trabajo que se ajusten a la legalidad y a la moralidad. Por lo tanto, eh, no hablemos de héroes porque son personas que tienen vidas y que necesitan unas condiciones de trabajo igual de saludables que el resto de trabajos. Por lo tanto, sí creo, como parte positiva, que hemos aprendido que la sanidad pública hay que cuidarla y que cultivarla y que hay que cuidar al profesional sanitario y, en este sentido, apostar por una mayor financiación, eso sí, de la ciencia, porque al final es quien va a acabar con esta, con esta pandemia, si se puede, como apuntaba Cristina antes. A mí lo que me ha maravillado de, de esta situación es la capacidad de respuesta tan grande que hemos demostrado tener. Hemos, todos sociedad, nos hemos reinventado. Sí, sí, sí. Eh, nos hemos reinventado. Hemos continuado trabajando, la, readast, a, adaptando nuestros procedimientos. Creo que, que son muy pocas las tareas que nos hemos teni, tenido que dejar atrás. Bueno, no atrás, en espera de que poco a poco se vaya abriendo. Pero si bien una, algunas tareas se han tenido que quedar en stand-by, eh, todas las demás las hemos sacado a flote y además con una capacidad de respuesta súper rápida. Estoy maravillada con eso, porque es que ha cambiado la, la dimensión social y la dimensión temporal. ¿Cuántas veces hemos dicho, eh, me gustaría que el día tuviera más horas? Sí. De repente el día tiene más horas, porque Mucha, yo… la verdad es que es, es demasiado. <risa> sí. me... Yo no sé vosotros, pero a mí no me cunde. Eso iba a decir, y si pero se, pero no, se aprovechan pero todas… Porque... Sí, yo creo que es porque nos planteamos más objetivos al, a, a, en el, al cabo del día, entonces, pero mira, eh, ¿cuánto tiempo yo, por ejemplo, tardaba en llegar al campus Cartuja, donde tenía las clases, o al campus de ciencia, aparcar, dar mi clase, volver al PTS, donde tengo la investigación, o al hospital real, donde hago tareas la, la de gestión? ¿Cuánto tiempo yo perdía en desplazamientos? Ahora hago prácticamente todas las mismas tareas, salvo las de ir al laboratorio, porque no puedo, todas las demás las sigo adelante, pero no pierdo ni un minuto en desplazamiento. Y a mí estoy, estoy maravillada, porque es que es tiempo que utilizo para aquellos montones de tareas que yo tenía, que yo le llamaba mis mi lastres, mi lastres atrasadas, que nunca podía abordarlas, y ahora de repente, pues me, la cola, aquella cola que decíamos, quitamos una tarea y se agolpan tres, pues no, no, no, la, la, la cola de tarea está, está reduciéndose y entonces yo estoy maravillada, es como eh, que, el, que el tiempo el tiempo que queríamos que era un chicle queríamos que fuera un chicle y ahora mismo lo está haciendo los plazos administrativos por la situación del estado de, de alarma los plazos administrativos están congelados por lo tanto tenemos más tiempo para eh, abordar esas tareas que antes los deadlines eso que nos quitaban el sueño pues ahora de repente podemos eh, poder, llegamos llegamos tenemos la sensación de que llegamos entonces estoy maravillada con eso con de repente tener más tiempo hacer todo aquello que no podíamos poder ded dedicarnos, concentrarnos y dedicarnos al estudio porque antes íbamos corriendo y no nos podíamos parar Pensar es, por ejemplo, en investigación. Pues tenemos eh, tenemos esa eh, curiosidad que nos, los científicos nos llevan a querer saber más, más, más. Entonces, a, a montar más experimentos, a querer tener más números para poder sacar nuestras propias conclusiones, conclusiones que luego no trascienden porque la falta de tiempo nos hace que no tengamos el tiempo suficiente para concentrarnos, analizar los resultados en profundidad, escribir los artículos y, y que eso llegue a la comunidad científica en primer lugar y luego al resto de la población transferirlo. Eso pues nos quedábamos ahí mmm, en que nosotros hacíamos nuestra curiosidad, pero la humanidad no llegaba a ver esos números. Pues ahora Creo de... que va a haber una inflación de publicaciones después de esto sí. eh, <risa> enorme. ¿eh? Ya, ya, sí, ya la no ha ido encuestas no, no sé si os ha llegado alguna que otra. Pero ¿sois <risa> capaces de concentraros en escribir algo...? Sí. Sí, sí, por no primera sí. vez en tiempo, sí. sí. A mí yo, me... la, verdad, yo me... la verdad, que y también quitando cosas de la cola como decía Cristina y luego lo que me he dado cuenta, no sé si en vuestro caso ocurre es que los relojes inteligentes ahora que tenemos son ya tan inteligentes que a veces nos hacen tontos a nosotros que te dicen cuánto has dormido las horas y tal a mí mi reloj la verdad es que me dice que estoy durmiendo bastante mejor durante el tiempo más sueño profundo más sueño profundo, más tiempo y, y mira, eso al menos es una ventaja ¿no? que, que nos está trayendo eh, esta situación, por lo menos para mí, no somos vosotros Claro, es que lo que ganamos por un lado también lo perdemos por otro, dice Cristina el, el tema de los desplazamientos pues no sé si sabéis que por ejemplo eh, el número de podcast o de música que se escucha en Spotify está bajando porque mucha gente eh, lo escuchaba claro. en los desplazamientos, o sea que al final esto Quiero es un, el... una búsqueda de un nuevo equilibrio Claro Sí, ah, sí, Giselle sí, sí absolutamente. Todos todo son son muchas ventajas. Yo estoy, bueno, no, o sea, no no me parece que esto deberíamos perpetuarlo, ya digo, eh, por mucho tiempo. Esto es temporal, pero, temporal sí, ¿eh? Bueno, yo creo que tú temporal. apuestas por, por dos o tres meses más de confinamiento. Sí, sí. <risa> <risa> <risa> bueno, <risa> la docencia, la docencia, la docencia, te estoy teniendo una experiencia fantástica porque estoy, tengo sí, clases que... de. Sí, tengo clases ahora mismo de grado y posgrado. Bueno, pues los alumnos de grado, los estudiantes de grado ellos están ahí mmm, al pie del cañón, entonces, en su, en su estilo, pues ellos son todavía en una etapa poco menos madura que los de máster, pero ellos están volcados, grabando la, mmm, las clases que las hacemos por Google Meet, interviniendo por el, por el chat, haciendo preguntas, entonces ellos, mmm, eh, que lo veo que están con ganas de seguir aprendiendo y, y motivados, los de los de máster, eh, es que no puedo, o sea, las clases son súper participativas, porque esta herramienta, me, tengo la sensación de que se, está, se ha generado este año en el máster más debate que otros años en este mismo máster y, y me da la sensación que es que esta, esta herramienta hace que de alguna manera se presta a la participación entonces una serie O que de, tienes más tiempo para participar, como tú dices Sí, sí, pues puede ser que sea por eso también, entonces yo mmm, fijaros, a mí me, la, los que me conocen saben que a mí esta, mmm, me da, me da, tengo un poco de mmm, pero tengo mucha precaución en cuanto a esto porque no me parece ninguna eh, banalidad o sea salir solamente situaciones altamente motivadas no ya no por tu salud sino por la salud de los demás ya no solo por tu economía sino por la economía de los demás que veo que esto deberíamos tomárnoslo muy en serio desde el principio me ha obsesionado mucho eh, la salida de, de la gente entonces, que lo, tengo, lo tomo con mucha precaución entonces también en parte por esto y por las ventajas que lo estoy viendo a la docencia virtual me parece que me parecería eh, adecuado que, que, por ejemplo, el año que viene, por ejemplo, durante el curso académico que viene, teniendo en cuenta que el virus está previsto que, que retorne repetidas veces, eh, pienso que sería adecuado que la parte, viendo que la, esta, esta herramienta digital para la docencia fun está funcionando tan estupendamente como lo está haciendo, yo abogaría porque todo el curso que viene se mantuviera la docencia digital a, a salvo, salvo, por supuesto, las prácticas que son presenciales, tipo, no sé, topógrafo, laboratorio, cosas así que es que o estás presencialmente o no puedes y los exámenes, los exámenes creo que también deberían ser presenciales, pero por lo demás yo abogaría por una docencia virtual durante todo el curso académico que viene porque además es que estamos rentabilizando mucho el tiempo, porque por eso que decías de los desplazamientos, etcétera, y porque veo que verdaderamente yo tenía miedo a que no hubiera debate, que las clases fueran unidireccionales justamente lo que no nos gusta, la lección magistral es arcaica, que no nos gusta ya nada y, y, y viendo que todo lo contrario, que se, que se revitaliza el debate y que la y que claro, estos son nativos digitales, estos estudiantes nuestros ahora son nativos digitales, nos dan mil, mil vueltas en este sentido entonces viéndolos lo bien que los que, lo bien que, se, que lo llevan y lo mucho que participan, yo mantendría esta situación, le veo muchas ventajas. Sí, yo, sí, ¿Tú también? Yo, eh, ha introducido un tema muy interesante, Cristina, sobre todo que nos, nos, nos toca muy, muy de cerca a, lo, a los profesores y es que, que está suponiendo ¿no? esta, esta situación desde un punto de vista docente, ¿no? al menos en la, en, en, en la educación superior. Y ¿no? eh, esto está sirviendo, esta experiencia está sirviendo, está sirviendo como un proceso de aprendizaje, como un máster intenso, rápido para la universidad en su conjunto, en ese proceso de digitalización que estaba pendiente ¿no? en, en las universidades y que desde hace años se venía hablando de, de esa necesidad de digitalizar la universidad en todos los ámbitos, no solo la docencia, sino también la gestión, la investigación, pero especialmente la docencia. ¿no? Y se han ido dando algunos pasos, pero la verdad que muy poco a poco y de manera muy lenta, en, en mi opinión, con respecto a lo que ...en otras sociedades, en otras universidades de otros países... ...ya se, se, se estaba dando, ¿no? Y esta eh, situación, la verdad, es que nos no está poniendo a prueba... ...a la universidad eh, española, en, en general, me imagino que a, a nivel a nivel mundial... ...también europea, pero especialmente a nivel español... ...a nivel eh, de la Universidad de Granada, hasta donde conozco... ...y lo que nos cuentan, pues efectivamente, las cosas están yendo bastante, eh, bastante bien... Eh, el profesorado quizá eh, que no estaba muy familiarizado con esta herramienta de docencia virtual eh, ha tenido que hacer un, aprender a pasos agigantados, pero lo está haciendo, lo está haciendo en general. El estudiantado que pensaba que a veces que dominaba mucho las herramientas digitales pues se están dando cuenta de que no todas, de, de, manejaban algunas, pero no, no, no otras. no También le está sirviendo pues, para entender cómo hacer una poder hacer un debate, un diálogo a través de esas herramientas, participar en foros. Eh, por lo tanto, creo que, bueno, esto tiene también esa parte positiva, quizá que nos va a pegar un gran empujón, nos va a situar en la universidad en realidad del siglo XXI en, en la que estamos. Y, y bueno, quizá esta experiencia pueda ayudar pues, para que se puedan plantear más cursos, más, más, más asignaturas en. en en, en, en virtual ¿no? eh, y, y, y apostar verdaderamente por, por este sistema que tiene grandes ventajas y que además esto nos, nos va a suponer una no, nos puede suponer una ventaja competitiva importante. Aquella universidad que se sitúe realmente en, en el ámbito de la digitalización de pasos agigantados va a crear una ventaja competitiva respecto al resto de universidades a la hora de captar pues estudiantes de, de, de otros ámbitos geográficos que no pueden venir presencialmente, pero que sin embargo pueden verse atraídos por un, por, por una universidad como la nuestra, con un gran prestigio, y bueno, que eso exige pues poner en marcha programas de, de grado, incluso, y especialmente de posgrado totalmente virtuales. Hay ya algunas experiencias que se están dando en la Universidad de Granada, muy... muy muy interesante. Nosotros, por ejemplo, llevamos cinco años ya con nuestro máster. Tenemos dos grupos, el máster en marketing, uno presencial y otro totalmente virtual. Tenemos alumnos de todas las partes de, de, del mundo, principalmente de Latinoamérica. Y bueno, pues eh, eh, los exámenes se hacen virtuales, la, la, todo. Quiero decir que es posible adaptarnos a este sistema y esta situación nos va, nos va a ayudar a ese proceso tan deseado de digitalización, o sea que en ese sentido sí tiene una, un aspecto positivo. Ojo, yo de verdad, en este sentido sí soy más pesimista. Eh, ¿Sí? La brecha digital... Yo no, yo aquí soy más optimista, fíjate. No, pero, pero que como esto es percepción selectiva, ¿no?, de lo que hablaba Clapper en el año 60, claro, nosotros nos rodeamos, nosotros cuatro, que estamos aquí ahora mismo, que tenemos medios, que tenemos internet, que tenemos ordenadores, pero que tenemos que pensar que mucho estudiantado no tiene acceso a todos estos recursos. Entonces... Eh, tenemos, la Universidad de Granada, yo esto lo sé más por, por el vicerrectorado de estudiantes, donde se está haciendo, la universidad está haciendo un grandísimo esfuerzo. Sí, un grandísimo esfuerzo. Por ejemplo, se han repartido 233 tarjetas con internet para que estudiantes puedan seguir las clases y puedan seguir la docencia de manera de manera igual que sus compañeros y que el, el no tener recursos no sea la diferencia entre poder seguir aprendiendo o no. Entonces, me parece un momento muy adecuado en el que todos estamos aprendiendo mucho en, en, en, en cómo dar las clases virtuales pero que la universidad también como institución tiene que pensar y tiene que paliar todas estas consecuencias negativas de... de de esas desigualdades sociales que sabemos que nuestros estudiantes pues tienen. no A lo mejor hay que abrir un programa de becas que se adapte no a la compra de dispositivos o a, que, a ordenadores, que se subvencionen ordenadores, que se subvencione eh, conexión a internet y a lo mejor tenemos que ir en ese sentido y no en desplazamientos como se hacía hasta ahora. no Como una redistribución de recursos que se adecue un poco a esto. Yo sí estoy completamente de acuerdo en que quizá y, y en eso estoy de acuerdo, habría que virtualizar mucho más la docencia para muchas cuestiones, salvo en los casos de los que estabais diciendo, pero yo sí quiero poner como una nota mental que tengamos todos todo aquí presente ¿no? en las desigualdades que esto podría provocar, ¿no? y en cómo esto puede generar estudiantes de primera o estudiantes de segunda, y, y esto sería muy terrible para el aprendizaje de, de los estudiantes. La verdad Sí, que, pero no se trataría, trataría de... tanto de obligar a toda la gente a digitalizar ¿no? Ah, claro, eso, eso no va a terminar con, con el modelo de universidad presencial que tenemos pero sí que el... la universidad se vaya posicionando en, en, en aquellos que demanden este tipo de, de docencia pues que, que esta situación sirva pues para empujar y sacar pues, nuevos, nuevos títulos, titulaciones, asignaturas en fin, para para, para para meternos de, de, de, en, en el proceso de digitalización de una universidad del siglo XXI, como es lo que nos es no, espera. Totalmente de acuerdo. Luego hay otro tema, no sé si tenemos tiempo, Javi. Sí, sí, Javi, no, no, tú... no os preocupéis, de, de, de, de, el que queráis estar vosotros. Soy yo el que os roba a vosotros el tiempo y, y, y más, como dice <ríe> Cristina, ahora que os junde tanto dijeron, alguno. <ríe> ¿No quiero introducir otro tema que... Que, y dado que tenemos a Giselle, la politóloga, eh, hay un tema interesante relacionado con qué piensa ella acerca de eh, el, el superdecreto este que ha sacado la Junta de Andalucía eh, aprovechando el estado de alarma. ¿no? Antes hablabas de, del tema de las libertades, de la democracia. Eh, yo creo que tiene mucho, mucha conexión con todo eso y y a ver qué piensa. Caramelito envenenado. No, es, una, es, una, es una pregunta envenenada, sí. Desde el cariño, Jesse. Desde el cariño. Que, más que nos queremos y mucho. No. A mí eso de verdad me preocupa y todas las reflexiones que estoy leyendo al respecto, ya al principio, por ejemplo, de la pandemia, incluso en mis redes sociales, no, era bastante crítica con el gobierno de la Junta de Andalucía, con el gobierno central, no sé, pero llegó un momento que me di cuenta que la dimensión que esto estaba alcanzando era un momento en el que la responsabilidad que teníamos que tener era de respeto absoluto a las instituciones, hiciesen lo que hiciesen, para después entrar en un debate posterior de crítica eh, constructiva o no, pero... El que fuese, ¿no? Porque no me parecía sensato a las personas que están al mando, sea en la Junta de Andalucía, que es un color político, o sea en el Gobierno Central, que es otro color político, no me parecía sensato presionarles en el sentido de lo estáis haciendo mal, porque entiendo que en un momento de crisis es muy complicado tomar decisiones. Creo que los políticos deben haber aprendido, los gobiernos tienen que haber aprendido que necesitan planes estratégicos ante las crisis, porque creo que es evidente que no los tenían ante cualquier tipo de crisis, ¿no? Esto lo puse de manifiesto, por ejemplo, la respuesta que dan los, los distintos actores políticos después del, 11, del 11S, ¿no? O incluso el 11M. Eh, hemos visto momentos en la historia más reciente donde hemos visto que los gobiernos no tenían ni muchísimo menos las instituciones, no tenían planes estratégicos de crisis. A lo mejor ahora, eh, nota mental, elaborar un plan de crisis, ¿no? Por eso decía que a mí... Eh, ese sí, pero de... eso, eso en las empresas se viene haciendo... Cualquier empresa claro. de tamaño mediano tiene un plan de crisis, es lo primero que se implementa. Un plan estratégico, claro, pero muchas veces gobiernos e instituciones no lo tienen porque eh, la urgencia dejando atrás lo importante hace que mmm, dejen de eh, hacer lo que en realidad tienen que hacer. Por eso decía que a mí me parece peligroso y me parece muy importante poner el acento en la fragilidad y la vulnerabilidad no tanto de nosotros como humanos, que también, sino de las instituciones que tenemos construidas. Que la democracia tiene valor si nosotros la legitimamos, porque si empezamos a deslegitimarla de es peligroso, ¿no? Aquí yo, esto siempre pongo el ejemplo, por intentar contestar a tu pregunta, Salva, yo siempre pongo el ejemplo eh, cuando hablamos de los sistemas electorales. Los sistemas electorales se rigen en función de dos principios, que es la representatividad y la gobernabilidad. A sistemas más representativos, menos gobernables, porque hay cada vez más partidos políticos, ¿no? Esto es lo que pasa un poco ahora en nuestra Cámara. Estas son dos cuestiones que cualquier sistema político, cualquier sistema electoral tiene que tener. Que quiero ser? ¿Más gobernable? Por lo tanto, quizás menos representantes. ¿Para qué? Para que sea más fácil que se pongan de acuerdo, ¿no? Pues esto pasa un poco igual con la libertad y la privacidad. ¿Qué queremos? ¿Ser controlados para saber dónde estamos para controlar una pandemia? Que nos pongan un GPS en los teléfonos móviles que todos tenemos. Para saber los que estamos contagiados y los que no, si podemos salir o no podemos salir. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Esa es otra pregunta. ¿Queremos que controlen dónde estamos? Esa es otra pregunta. Que como sociedad deberíamos hacérnosla. Claro, es que... Esto es más antiguo que el andar para adelante, que decía mi abuela. Eh, hay grandes, Los grandes puntos de fricción, los grandes clíbits a lo largo de la historia siguen siendo los mismos. Esto es como cuando hablamos del centro y la periferia, eh, o del campo, la ciudad, o la iglesia y el Estado. Son grandes puntos de conflicto en el que tenemos que llegar a una solución que no genere una distorsión muy grande con la cultura política que hay en una determinada sociedad. Tenemos que elegir. ¿Queremos ser controlados o no? Claro, obviamente las instituciones en este momento de crisis tan absoluta que quieren recortar derechos en el sentido de que necesitan controlar, porque necesitan controlar una, una cuestión sanitaria. Eh, como sociedad, ¿qué deberíamos estar haciendo? Reflexionar de si eso es lo que queremos. Porque queremos que eso sea así si van a solucionar la pandemia y vamos a volver al estado que teníamos antes. Pero ¿y si no volvemos al estado que, tenemos, que teníamos antes y tenemos un golpe de estado y volvemos a un sistema autoritario? No nos va a gustar tanto que no hubiesen controlado, ¿verdad? Eso es a lo que me refería antes, al, a un poco la reflexión que tenemos que hacer en profundidad de eh, los instrumentos y las la herramientas están. Lo que necesitamos saber es para qué queremos utilizarla. Llegado ah. a este punto es para qué queremos utilizar internet. ¿Para fabricar noticias falsas o para darle difusión a la información veraz y, que todo el, y divulgación científica? ¿Para qué la queremos? Porque se puede utilizar para, to, para esas dos cuestiones. Entonces que hagamos una reflexión en profundidad de para qué queremos utilizar todas las herramientas que están a nuestra a nuestra disposición y obviamente lo, los elementos de control ahora mismo al gobierno o a las distintas instituciones como el ejemplo que me ponía Salva pues claro que son más complejos porque en un estado de alarma pues claro es que veíamos esta mañana la sesión de control al gobierno ninguno de nosotros, ningún politólogo pensaba, ni, pero ningún ciudadano pensaba que íbamos a ver sesiones de control al gobierno, comparecencias del presidente de gobierno con 15 personas en la Cámara, de 350 diputados más todos los senadores de la Cámara Alta, es que no pensábamos no o yo al menos jamás desde que empecé a estudiar ciencia política jamás pensé que eso pudiese, pudiese, pasar, pudiese pasar o un estado de alarma sí, no. en 2020 Sí, no, pero mmm, claro yo, yo lo que me estaba refiriendo con, concretamente era si hablando de democracia estaba haciendo estaba hablando no tanto por el tema de, la, de las normas relacionadas con la eh, con la libertad personal eh, para atajar o, o tratar de atajar el problema de la pandemia ¿no? y todo el tema de la protección de datos sino el hecho de que haya instituciones, como la Junta de Andalucía, que aprovechen esta situación de, de alarma en la que estamos para meter un conjunto de normas, aprobar por la vía rápida decretos-leyes… Claro. Eh, apro aprobar eh, decre un decreto-ley con trámites económicos administrativos seguramente no son urgentes ni son necesarios aprovechando esa situación de confusión donde el, el Estado, la, la, la, otra, otras instituciones están están con la cabeza en otro en otro sitio. Ya lo decía Naomi Clay, ¿no? la doctrina del shock, aprovechar Eso, este es. momento, por ejemplo, como Eso. han hecho la, en Hungría, lo, lo meto, y hacer un estado porque... de alarma permanente. Eso es, lo meto y bueno, y, y, y la verdad es que cuando uno entra a ver el, ese decreto, ¿no? estoy leyendo aquí algunas, algunas cuestiones Pero, no, pues, que, que aborda, pues incluso creo que el gobierno ha anunciado ya que va a, el día 14 que fue ayer, va a anunciar del Constitucional su... su eh, pero nosotros, ah, por ahí... Sí, ¿vale? nuestro, nuestro sistema político, pese a la mala prensa de la que goza, y nunca mejor dicho, nuestro sistema político tiene muchos mecanismos de contrapeso. Me refiero a las funciones de control al Gobierno o los mecanismos incluso jurídicos que, que tenemos para que estas cuestiones al final no lleguen a producirse, eh, están un poco en contraposición a, no sé, a quizá la picaresca que pueda tener cierta institución porque le interesa en un momento puntual hacer eso. Que obviamente es el peor de los momentos desde el punto de vista moral. Por supuesto que sí, pero que al final los representantes políticos que ocupan las instituciones son personas que hemos elegido todos y cada uno de nosotros. No es alguien que se levanta una mañana y decide que va a ser representante público. Nosotros tenemos un sistema representativo que cuando no nos gustan los representantes o lo que hacen los representantes, tenemos la capacidad a través de diferentes mecanismos, no solo el voto, pero a través de otros mecanismos, de que esas personas no vuelvan a ser representantes eh, políticos ni representantes públicos, no. Por lo tanto, lo que tenemos que tener o lo que deberíamos tener es memoria. Que esto a veces es lo que nos falla, por lo de la inmediatez, de lo que hablábamos antes. Porque a veces se nos olvida y entonces decimos, bueno, claro, es que... No, vamos a tener memoria, vamos a ser leales a las instituciones del color político que sean, porque creo que es el momento en el que tenemos que ser leales, pero vamos a no olvidarnos de lo que está pasando. Para cuando sea el momento, cuando no se estén muriendo 500 personas al día, cuando no estén colasadas la UCI, cuando no se muera un médico porque ha cogido coronavirus después de una jornada laboral de 32 horas, que no es un héroe, que es un trabajador. Cuando todo eso se pase, decir, bueno, ¿qué tipo de modelo social quiero construir? Eh, uno en el que estas cosas no pasen y en la que los representantes políticos y públicos no aprovechen situaciones de este estilo para hacer según qué cosa. Pero yo creo que eso lo deberíamos hacer después, porque ahora tenemos que estar... En lo que decíamos un poco antes, ¿no? En intentar mantener la calma, en intentar mantener la distancia social y en tratar de hacer nuestro micromundo, por pequeño que sea, lo más fácil y llevadero posible para nosotros y para nuestro entorno. Que lo hablábamos antes, ¿no? Incluso, Salva, eh, eh, Cristina, que todavía no se había incorporado, ¿no? De cómo estaba siendo la docencia. Pues, precisamente eso… Eh, optar por los modelos que los estudiantes quieran. ¿no? Yo se, se lo contaba antes, yo al principio pensé en hacer vídeos y que ellos lo viesen, ellos decían que preferían tener la rutina de dar las clases. Vamos al modelo que ellos prefieran, porque entiendo que en este modelo tenemos que facilitarle las cosas. Estamos ahora debatiendo en cómo van a ser los modelos de, de evaluación. Yo estoy tratando de pactar con mis estudiantes cuál va a ser el modelo de evaluación, ¿no? Por, porque sabemos que las circunstancias son excepcionales para ellos y para nosotros. Por lo tanto, creo que eh, somos animales sociales, esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, por lo tanto necesitamos de esa interacción y de esa empatía, de empatizar con los vecinos de arriba cuando hacen ruido y no paran de molestarnos a lo mejor, o empatizar con el estudiante que no se puede conectar y proponerle un modelo alternativo de evaluación, empatizar con absolutamente todas las personas que estamos en, en diferentes momentos de nuestra vida, en, en, en profesional, personal, laboral, no sé, de cualquier estilo, eh, ante esta situación, ¿no? Que es como una especie de parón y que, obviamente, mmm, lo decía Cristina antes, esto va a durar mucho tiempo y de esto no salimos de manera individual, de esto salimos de manera colectiva. Y a problemas de los que tenemos que salir de manera colectiva solo podemos afrontarlos con soluciones colectivas, no individuales. Es que, que que yo me quede en mi casa está muy bien para mí, pero que mmm, si no se quedan los demás, da igual. Por lo tanto, soluciones colectivas, pensamiento, la acción colectiva, que es de lo que de lo que muchas veces en ciencia política hablamos, que ahora cogen o cobran muchísimo más sentido. Me viene muy bien que saque a colación precisamente el tema de la empatía y de la sociabilidad, porque ahora mismo uno de los únicos momentos que tenemos para socializar, si es que se puede considerar a esa socialización... Pero, el aplauso efectivamente de la de la 8 eh, ese momento compartido no sé cómo lo estáis viviendo en vuestros diferentes entornos es decir, cómo está siendo ese ritual social en el que ya no sé si aplaudimos tanto a los sanitarios como un poco a nosotros mismos y a, y a decir, ¿eh? estamos aquí ¿eh? seguimos en la brecha bueno, pues en mi barrio está muy animado ¿Estáis montando fiestas? en dice... ¿Algunos sitios? Sí bueno, bueno, aquí salen con los vecinos con mucha energía, aplauden y durante la Semana Santa el que, los que eran, mm, eh, eh, esto, ¿cómo se dice? Capillitas, pues salieron disfrazados, ¿Ah, no, ¿sí? perdón, de, de Nazarenos. <ríe> sí. sí, sí, bueno, aquí se ponen los himnos correspondientes, las marchas de Semana Santa correspondientes y esto es una feria. <ríe> o sea, que tú en Semana y, Santa no te has librado tampoco. No, no. <ríe> aquí hemos tenido las marchas de Semana Santa desde primera hora de la mañana a toda pastilla y no muy bien porque me parece como un gesto hay veces que los gestos dicen mucho, y, y, y ¿qué dice? Salir aplaudir, ¿qué dice? Pues dice que está celebrando la vida, que estamos vivos celebramos que estamos vivos, agradecemos eh, la vida, tanto en el plano físico como en el trascendental, ¿no? En lo espiritual aquello en lo que cada uno eh, crea despedimos a los que se han ido en situaciones tan, tan dramáticas pues un pequeño gesto de despedida hacia ellos, y, y sobre todo a mí lo que me parece más impactante es para los niños, porque los niños Mmm ellos entienden pequeños pequeño gestos y ellos son, son conscientes del, del sacrificio heroico que están haciendo porque es que es espectacular lo bien que están portando pero no es no es ellos están por lo menos lo que yo veo así de mi entorno mis niños y los niños de mi entorno ellos lo están viviendo bien piensan que están haciendo una cosa heroica y, y bueno también le estamos intentando facilitar nos hemos convertido en su profesor en su educa en sus animadores educadores y, y ellos yo creo que lo están viviendo bien y yo creo que son conscientes de que ellos están haciendo un acto histórico y heroico son conscientes de estar, de estar eh, salvando vidas como eh, efectivamente y yo creo que eso les va a marcar yo creo que cuando cuando pasen los años y piensen en esto eh, lo contarán como una hazaña heroica que lo es que lo es así que me parece un gesto muy bonito sí decir, sí, la, la diferencia con otros momentos históricos va a ser que igual cuando preguntábamos en el 11 c ¿Dónde estabas tú? Aquí la respuesta va a ser la misma para todos, en casa. <risa> <Sí>. <risa> me pillo. No, eso, eso sin lugar a <risa> dudas. Eso va a ser una constante. Y yo creo que, que podemos hacer o, do, dos cosas lo, la, las personas normales, ¿no? Que, no, que no, ahora mismo no tenemos sí existe eso de el, la sanitario, básicamente. <risas> una fundamental es quedarnos en nuestra casa, salir lo menos posible. Y una segunda, pues homenajear de alguna manera a aquellos que sí que se están dejando ahora, les ha tocado eh, dejarse, dejarse la piel, ¿no? Y bueno, pues claro, lógicamente es una, una forma de ese aplauso a la 8, una forma de reconocer ese trabajo. Yo donde vivo, como decía antes, una, es una urbanización con casa un poco alejada, entonces eh, no, no se vive de la misma manera, ¿no? Salimos a aplaudir, pero no, no, no es ese, supongo, ese, ese ruido eh, que debe de haber en, en, en la ciudad cuando uno sale al balcón en, lleno de bloques de piso y todo, y todo a la vez. Depende debe de, de la calle, ¿eh? en mi calle no salen todos tampoco. No. Entonces debe de ser como más emocionante, digo por lo que veo en Sí, sí, sí. En tiene noticias, un punto emocionante, sí. Eh, debe de haber un punto como más emocionante, ¿no? Que, bueno, aquí somos cinco o seis casas que, y, y además con, con ciertas distancias entonces se escucha, alguno incluso pone el, el famoso resistiré a, a, a toda caña, ¿no? Para, para dar ánimo... Para dar ánimo. Eh, pero esto también es una forma de socialización que yo veo muy interesante, ¿no? Porque eh, cuando uno ve esas imágenes de esa gente que, que sale en el balcón, que están haciendo juegos a través del balcón, que están dejando rodar su, su creatividad y salen múltiples actividades. El otro día vi a gente jugando a las cartas en, entre, en, en los balcones, ¿no? en, en, en televisión y... En, me, yo me y huelo eh, un bingo en mi ¿Qué? calle de aquí a poco. Sí, ¿no? <risa> Entonces, yo creo que eso debe ser, debe ser bastante emocionante, la verdad. En ese sentido yo me lo estoy perdiendo, pero bueno. A, a mí me parece absolutamente que es un punto de encuentro. O sea, hemos conseguido a las 8 de la tarde aplaudir, por supuesto, a los sanitarios, a la gente que está, que está más cerca, ¿no? de toda esta crisis sanitaria, pero también a nosotros, aplaudir a los niños. Yo, todo mi entorno también, con los niños pequeños, para los niños, es como el aplauso es el momento del día, el momento del día en el que hay que salir y hay que... Oye, que tocan los aplausos, ¿no? Que es como un momento que todos tenemos grabado y da igual lo que esté haciendo, pero a las 8 sale. Lo que sí noto, no sé, al menos en mi zona, y esto va por zona efectivamente, esto es el contexto, es que cada vez sale menos gente, y los aplausos duran menos. Claro. Fruto probablemente de que cada vez llevamos más tiempo en casa y quizá el cansancio va haciendo, Va haciendo. <risa> <¿no? risa> claro, pero sí me parece bonito e importante porque yo creo que recrea muy bien la necesidad que tenemos de contacto, de que somos animales sociales y aunque sea en la distancia, necesitamos vernos y necesitamos escucharnos. Mm -hmm. Oye, también eso como consecuencia yo creo que va bajando también como va bajando también con la intensidad de la propia pandemia, ¿no? Claro. En el momento más malo de que estábamos subiendo claramente con miles de mu mil muertos prácticamente al día, la gente como que se conciencia más. Ya se está viendo, bueno, un poco más el final del túnel, gracias a Dios tenemos bastante menos fallecidos al día, contagios, bueno, y eso pues también pues, hace que la gente vaya estabilizándose en cuanto a su estado a su estado de ánimo. Pero bueno, ojalá no nos olvidemos nunca ¿no? de ese trabajo que ahora estén, están haciendo los, los sanitarios, desde luego. Oye, no os quiero quitar tampoco más tiempo, que, que son ya la una y media. Querréis que comer también, querréis descansar de mí un ratito. Así que, eh, simplemente. Se ha, pasado, se ha pasado rápido, rápido ¿no? Eso, sí. eso es que estaba No tenemos justo. palique, ¿eh? No tenemos palique. Oye, la última cosa que os quería pedir es que, de, bueno, pues a todos los que nos estén escuchando, que nos recomendéis algo. Puede ser un libro, puede ser una película, puede ser algo que estéis haciendo. Eh, no sé, ¿no? Un por ejemplo, oye, pues empezad a tocar un instrumento que siempre he querido y nunca lo he hecho, pues ahora puede ser el momento, no sé, eh, darnos alguna, alguna recomendación, bien porque estáis haciendo, bien porque estáis leyendo viendo, etcétera, lo que queráis Bueno, qué? yo lo tengo muy claro <risa> Recomiendo la literatura científica ahora más que nunca <risa> A leer papers y a y a saco. Los que se atrevan. Cristina, ¿no? tu, índice, tu índice H va a subir un montón la niveles, <ríe> lo que estoy viendo, ¿eh? a nivel, ¿eh? A uno, ha dicho lo que era la metalómica. <ríe> ah, eso lo tienes que explicar. Tienes que decirlo. <ríe> a ver. No recomiendo, sí, sí, recomiendo eh, la literatura científica, si no es las fuentes primarias, porque uno no se atreve y eso, pero la, la ciencia adaptada, la divulgación, ahí tenemos nuestro super Carlos Centeno haciendo un trabajazo, acercando un poco a la ciencia, porque la ciencia en esta situación concreta nos ayuda a entender mucho lo que está pasando. Eh, mm, tenemos que tenemos que entender, tenemos que entender para saber afrontar. Y la, la ciencia ahora mismo nos no, no está dando muchas lecciones de, de las causas y de las consecuencias y de la, lo, el, los caminos que debemos seguir. Entonces, sumergirnos un poco en la ciencia que la tenemos ahí un poco apartada, ya digo, si no es la ciencia en, en origen, la adaptada a los distintos niveles. La divulgación, pero la buena, no los fakes, como decía, creo que Giselle comentó antes, no lo sino la, la lo de vigorosa. las gárgaras con sal, nada, ¿eh? si alguien lo está intentando ni se le ocurra, no sirve <ríe> si para nada. Y eso, <ríe> y eso eh, es el momento que, que lo que recomiendo es esto, y llamo también a la solidaridad, solamente podemos salir de esto con un poco de solidaridad, con lo más afect con, pensar en los más afectados. Entonces, eso no quiero que termine, pues me imagino que ya no intervengo más veces, entonces, por favor, a partir de ahora, si queremos de verdad levantar cabeza como país, como eh, sociedades, tenemos que ser un poco solidarios con los más afectados por esto y ser realistas, que todos vamos a perder un poco o algunos me imagino que ganarán porque todas las, todos no pueden perder y si para que alguien pierda, alguien tiene que estar ganando. Entonces, que seamos realistas, quiénes estamos perdi saliendo perdiendo y en qué magnitud y hacer un poco de esfuerzo y por, por los demás. Eh, ¿vale? Que Cuando pase esto, me imagino que todos tenemos que arrimar el hombro asumir que, vamos, que te, también nosotros nos tenemos que perjudicar para que otros que de verdad han sido... Eh, muy maltratados por esta situación, levanten cabeza. Y, y un reconocimiento también pues a, a los abuelos a los abuelos los grandes perjudicados de esto un beso súper grande a todos los abuelos que nos tenemos ahí en, en stand-by que, que tanto recurríamos a ellos que son nuestros pies y nuestras manos y ahora no podemos ni verlos pues un beso súper grande a, a los abuelos mi, que, mi padre que, yo creo que, que me van a secuestrar vimos. al niño en cuanto lo vean otra vez lo, ah, me lo van a secuestrar una semana <ríe> o algo así casi seguro <ríe> ya lo ven si acaso sí está. El, el, el, mi niño también tendrá ganas ¿sabes? De, de perderme a mí de vista un rato seguramente <risa> gracias Cristina venga quién sigue por ahí salva venga pues yo quería también terminar un poco recogiendo el guante que ha lanzado Cristina no y efectivamente y yo como como economista no sí que yo creo que una de las de las formas más solidarias en las que podemos participar eh, para salir de esta aquellas personas en las que tenemos una posición gracias a Dios pues somos funcionarios y, y seguramente vamos a, a tener una posición saneada eh, económicamente cuando salgamos de esta. Algo que podemos hacer es gastar nuestro dinero en restaurantes españoles, en vacaciones, eh, cuando podamos hacerlas, si nos dejan hacerlas. No, de eh, luego, los bares se van a inflar eh, cuanto en cuanto hablen. En, en España, y bueno, contribuir en la medida de lo posible a reactivar la actividad económica porque de esa actividad económica depende muchas de las personas que ahora pues, lo están pasando más y lo van a, a, a, a pasar más en, en el futuro. En cuanto a películas y series, y en, yo recomiendo una película, incluso el otro día, a través de WhatsApp privado, lo, lo, lo comenté con, con Giselle, y es, no sé si lo habéis visto, de El Hoyo. Sí. Que, que incluso... salva, voy a matarte! Que, que incluso he leído fijaros, he leído que es la segunda película más vista en la plataforma de Netflix, no solo en España en toda una película mundo. española, de producción española sino a nivel mundial en Netflix no sí sí y la verdad es que hay un poco de todo, cuando uno empieza a ver y a escuchar uh, por, por las redes sociales un poco sobre la película pero yo creo que vale la pena verla y, y quedarse un poco al final pensando Esto de qué va, ¿no? Y justo eso me acuerdo que lo comenté con Giselle Digo, ¿qué, qué te ha parecido, no? Y se queda uno bastante pillado Así que sin, sin hacer spoiler eh, El que pueda que, que, la, que, eh, que la vea Y luego una serie muy divertida Esta se la recomiendo a Giselle eh, Hay una que he visto Esta no es que sea una gran producción Una gran serie, es una serie española también eh, que, de, que va de politiqueo, ¿eh? Podríamos decir que eh, mm, es como Casi ya. Eh, tiene como, se llama Vamos Juan y Vota Juan, no sé eh, son como es una serie que tiene dos temporadas, la primera se llama Vota Juan y la segunda va, Vamos Juan, ¿no? Y está creo en la plataforma de Movistar la, podeis, la podéis encontrar eh y la verdad es que es súper divertida, muy divertida, muy graciosa y vaya a pasar un, unos momentos graciosos. Y si y a ti, Giselle, que te gusta el politiqueo, la vas a disfrutar, la vas a disfrutar <risa> muchísimo. No ha quedado así claro, bien, ¿eh, Giselle? Así que claro, nada, claro. Es, un placer, es un placer compartir con vosotros esta mañana y, y que esperamos vernos pronto y tomarnos un cafelito juntos y una cervecita y, y, y, y <risa> hablar. Bueno, pues yo, eh, para mí esta ha sido la pregunta más difícil que conste, <ríe> Javi. ¿Esta última? ¿En serio? Sí, en serio, porque, claro, recomendar una serie o una peli, no sé, era como mucha responsabilidad. Entonces, eh, no sé, claro, a mí mi dimensión profesional pues me hace, ¿no? Que, pues, House of Cards, que supongo que la ha visto mucha gente, pero tiene una versión inglesa que ha visto menos que ha visto menos gente. La antigua, que ¿no? mejor, efectivamente. Perdona, Giselle, la de bueno, Vamos Juan es... Es la versión española de Jazz Oscar. Por eso te va a encantar. Española en el sentido de pero que también más, menos drama, ¿eh? más comedia. Pero muy españolizada. Típica de español. Pero... Al margen de las series de culto, serie ¿no? Borgen, no sé, de Good Wife, en fin, es que se me ocurrían muchísimas que he apuntado, The Chrome, Breaking Bad, Homeland, no sé. Además es un tiempo que quien tenga tiempo... De white, sí. Eh, claro, es que corro el riesgo de dejarme alguna. Eh, me refiero que puedes ver series que ya han terminado ¿no? y entonces puedes verla en plan maratón, ¿no? por lo tanto ahora es, es tiempo de que se pueda hacer eso pero eh, había elegido dos películas eh, dos películas para adultos, ¿no? una era el hoyo que efectivamente además empecé a verla y me estuve escribiendo con, con Salva precisamente y bueno, a mí me ha seducido que es una película dura, es una película desagradable en algunos momentos pero es una película muy necesaria yo creo que Hablar de estructura social, hablar de muchas cuestiones que tampoco voy a hacer spoiler, pero creo que es importante. Eh, Joker, que además creo que le han puesto, de se puede ver, eh, me refiero que han, han cedido y hay enlaces que, que, que estaban en el cine, pero que ya se puede ver, eh, me parece también absolutamente necesaria, ¿no? Para hablar, pues, otra vez de ah, lo mismo, ¿no? De ah, habla de sociales. desigualdad también, exacto, de eh, exclusión. Yo, me, eh, porque creo que en este momento de, son cuestiones en las que de verdad deberíamos centrarnos, ¿no? Pero eh, había pensado también en una peli más para pequeños y pequeñas, ¿no? Y para que también la veamos los padres, porque es una película, yo la pongo muchas veces de ejemplo en clases, del revés, eh, la película Sobre de las emociones, ¿no? sí. Eh, porque considero que es una película que tiene una lectura muy plana, ¿no? Para niños y para niñas, donde de alguna manera, viendo esa película, pues como no son capaces de ponerle palabra a los sentimientos porque es muy difícil, le ponen forma y es mucho más sencillo, pero yo creo que esa película tiene una profundidad muchísimo mayor ¿no? que los adultos cuando la vemos, podemos reflexionar y como pasamos a lo largo del día con toda probabilidad por todas esas emociones, por la ira, por el asco, por el aburrimiento, por, por la tristeza y por la alegría, ¿no? Me parece interesante y creo que es una película para ver en familia, para que los niños disfruten y para que nosotros pensemos en todas las emociones, ¿no? Y en que los niños también y las niñas sean capaces de ponerle nombre a, la, a lo que están sintiendo, ¿no? Y eh, otra peli, pues, también para niños, Brave. Ya está, ya termino. ¡Ja, eh, es como la antiprincesa que creo que también es momento de desmitificar de a las princesas tal y como las conocemos y de construir otros marcos conceptuales en torno a las princesas, pero fundamentalmente del revés. Muy bien, Giselle, ahí el puntito ese de nuestra vena feminista, que salga salgáis a relucir, aunque sea en el último momento. <risas> ¡Qué buena! Oye, muchísimas gracias por participar en este encuentro UGR en casa. Eh, yo creo que poco, poco a poco volveremos a esa normalidad, no sé si más o menos normal, pero pronto seremos libres. El libertad, qué bonito nombre. Pronto seremos libres para eh, vernos otra vez, para abrazarnos y bueno, esto sí. es simplemente seguir manteniendo un poco también el contacto. Para esto sirven también estos encuentros. Eh, nada más que recordar a los que nos están oyendo, este viernes volvemos a realizar otro encuentro de este tipo UGR en casa aquí en Radiolab UGR, eh, el viernes a esta misma hora, a las 12. Y nada, emplazaros a que nos sigáis también en directo pues para plantear preguntas o para participar de la forma que queráis. Y nada, Salva, Giselle, Cristina, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la ventana, gracias por abrirnos vuestro balcón o vuestra ventana a, a, a donde estáis ahora confinados o confitados, como decíamos al principio. Las dos, Las dos cosas. Y nada, que, que un fuerte abrazo y que gracias de nuevo y que hablamos pronto. Cuando Muchas quiera, gracias. Quiera, es enorme, ha sido un placer. <risa> sí, de verdad bueno, que sí. Un abrazo. un abrazo fuerte, ánimo. Nos vale. vemos pronto, hasta pronto. Innovación. Datos. Ciudadanía. Poesía. Actitud, Digital. University. comunicación, regulación, patrundita, mercado. Todo esto y mucho más en Radio Lab.